Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, chicos. Feliz Nochebuena. Sí, hoy. Nochebuena. Nochebuena. Y mañana Navidad. ¿Estás cantando? No no, no, no voy a cantar la canción, pero en mi mente ha terminado la canción. Saca la bota María. Vale. Eh, hoy vamos a hablar de nuestra, o nuestra opinión sobre la Navidad, también la Navidad en Inglaterra. Gordon, ah. tú también has pasado una Navidad en, en Marruecos, ¿no? ¿Y en México? ¿O no? Sí, una Navidad en México y en Marruecos. A ver... ¡Oh! Tienes muchos. Vale, entonces vamos a hablar Muy de bien. todo eso. entonces ¿Vale? Nos vemos en la segunda parte. Primero, Cintia, hay que destacar que en Marruecos no se celebra la Navidad. No se celebra la Navidad, claro. Ellos tienen. no, no son cristianos. No. Pero no hay, no hay cristianos. Ninguno es cristiano. Sí, sí, hay, sí, hay, pero no, no muchos. Vale. Eh, pero siempre me, me felicitaban, eh. De... ¿Las fiestas o la Navidad? La Navidad. La Navidad. Decían eh, Happy Holidays o, o, o Happy Christmas Merry Christmas. Eh, claro, muy bien. Vale, entonces, Cintia, la Navidad, en tu opinión, ¿cuál es la, la parte más, más buena, más eh, chula de, de, de las Navidades? A ver, la parte más chula de las Navidades es eh, cuando mis hijos abren los regalos. Mm. Y tienen como la cara de... O justo antes de abrir los regalos, cuando ven los regalos, ¿no? De wow. Eh, sobre todo el pequeño. Porque uh -huh. el pequeño todavía no entiende muy bien por qué hay regalos, ni que es navidad, ni nada de eso, no. Él, él ve regalos y dice, ¡ay, <risa> regalos! Él abre wow". por abrir, ¿no? De, venga. Sí, sí. pero es, es la parte más bonita. Y lo que pasa con Damián, el pequeño. Él. Por ejemplo, el año pasado, él abre y tiene un montón de regalos de todo tipo. Pero típicamente, si hay un dinosaurio, coge el dinosaurio y ya. Solo le interesa el dinosaurio. Y, y está como pasando de, de todos los regalos. Sí, sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Que... No, mal. pero luego, luego sí juega con los demás. Sí. Pero siempre hay uno que le llama mucho la atención y en ese momento pues juega con ese muñeco. Uh -huh. Eh, y, y luego el resto poco a poco, sí, a lo mejor a los días Redescubre los muñecos que sí, le han regalado siempre tenemos que decir, bueno, has triunfado con el dinosaurio sí. Pero luego mi hijo, aparte de, de los regalos que tenga en Navidad o por su cumpleaños Que sí juega con ellos, pero tiene su muñeco Que es un cocodrilo de plástico de, la, de los chinos que mis padres le regalaron y es su muñeco favorito y duerme con él, está todo el día con él, como lo pierda... Bueno, uf, increíble, eh, es como su muñeco favorito, entonces... Siempre, eh, eh, ese... cada día escucho la pregunta, papá, ¿dónde está mi cocodrilo? ¿Dónde está el cocodrilo? Un cocodrilo, es que <risa> no es un peluche ni nada, no. un cocodrilo... Cocodrilo, sí... Eh, y para ti, Gordon, ¿cuál es la parte más, más bonita de, de la Navidad? La parte más bonita para mí es eh, la sobremesa de, después de, de, de la noche buena, la cena y luego la charla. Y a mí me gusta. Me gusta porque siempre hablamos de las mismas cosas. Una sí. y otra vez. Cada año, la, sí. eh, los mismos temas y, y, y me encantan. Es como estoy... Ya en, en casa. Ya, ya. <risa> Pero creo que eso pasa en todas las familias. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Porque estás con otra familia y hablan de cuando, cuando erais pequeños. Y siempre, eh. Sí. ¿Te acuerdas cuando... Y siempre sa salen los temas de, de familia, ¿no? Las sí. cosas graciosas o uh -huh. cosas así. Sí, es, es bonito, la verdad. Mm. Sí. Um, ¿Y has estado en, en, en... ¿Cuántas Navidades en México? ¿Dos? Eh, dos, creo, sí. Dos. Bueno, y en México sí que son cristianos. Es que sí, son cristianos. Yo fui una vez a, a la misa, ¿vale? Eh, fue la primera misa eh, que había visto. Y fue una hora de escuchar el español. Y yo no manejaba muy bien el español. Fue... La hora más aburrida de mi vida, Cintia. Las misas suelen ser aburridas, la verdad. De por pues sí, pero en otro <risas> idioma. Pero me gustaba eso de estrecharle la mano a la sí, gente. Sí, dar ¿no? la paz, ¿no? Sí, dar la paz. Uh -huh. eh, y también hicimos una, una mini peregrinación oh. por la calle y al terminar bebíamos eh, eh, chocolate con canela. Oh, qué rico. Ah, es riquísimo. Y también pasamos en, en México lo que lo que hacen, forman dos grupos, un grupo dentro de la casa, otro grupo fuera. Y los de afuera tienen que cantar eh, eh, como el papel de, de María y José, buscando alojamiento, ¿no? Y cantan deja. Dejar que, que entremos, no, que no, que no. Es, es muy, muy bonito, muy bonito. No he visto eso nunca. No, no. La, la posada se llama o algo así. La posada. No, no sé, pero es muy bueno, bonito. Sa ¿Saúl lo, lo, nos lo puede sí, contar? Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, pero allí también lo celebran el día 24, ¿verdad? Es el día 24 de Nochebuena, porque yo estoy en Nochebuena y Nochevieja también, claro, porque... Creo que sí, pero es que hace tanto tiempo que no me, no me acuerdo ah, bien claro. de, de eso. Y de la, la Navidad, las navidades en Inglaterra, Cindy, sí. ¿cómo, ¿cómo las ves? ¿Qué, qué parte te, te, te, te gustaba de, de...? A ver, las navidades en Inglaterra y las navidades en España son muy diferentes. Uh -huh. ¿Vale? Las navidades en España... Me gustan más. Duran más también. Duran eh. más. Son más para los niños y las familias. Es que... Cuando yo vivía en Inglaterra, el problema que tenía con las navidades en Inglaterra es que el día 25 terminaban. Mm -hmm. Las navidades. Eh. ¿Sí o no? No, aquí, tenemos acá, boxing de eh, 26... Pero la gente quiere abrir los regalos, ¿no? Sí. Y ya el día 25 abres los regalos y ya no hay... No hay ilusión. ¿no? Ilusión de nada, ¿no? Mm. Y para nosotros empieza la Navidad el 22. Con la lotería, ¿no? Con el, el día de la, mañana, bueno, mañana. El día de la lotería, ¿no? El, el día 22. Y, y no abrimos los regalos hasta enero. Entonces tenemos las cenas de Navidad, las últimas compras de Navidad, ¿sabes? Eh, salir con los amigos, el chocolate con churros ir con los niños a los sitios y es como más largo el, el... Sí. Son más largas las navidades. Y dos semanas, dos semanas de hablar de, de la comida. ¿Qué, ¿Qué vamos a comer la Nochebuena? Bueno, claro. La, la, la... El y, menú y, de, de Nochebuena, Hay de noche muchos vieja. platos distintos. Que no hay un plato típico. Es que tú puedes elegir. Como en Inglaterra ya, eh, eh, pollo o, o pavo. O, sí. o cerdo, ¿no? algo así pero aquí en España realmente es lo que, lo que sí. quieres tú no pero sí me gustaba el día de Navidad en Inglaterra, porque me, me gustaba la comida, en vez de, nosotros hacemos cena, pero vosotros hacéis comida y sí me gustaba la comida porque a mí me encantan los sondetines me encantan los sondetines de, de Inglaterra y era como una especie de sondetines sí, sí a lo grande, ¿no? A lo grande, pero con más comida. Iba. Y era, es que todo estaba tan rico. Y luego me gustaba eso de tirar, que siempre... Ah, los crackers, se, ¿no? Se rompía. <risa> siempre se rompía y no explotaba. ¿no? Los crackers no son lo que eran, ¿eh? Antes, cuando yo era niño siempre iban bien. Pero sí. ahora es como... Hago... <risa> pero, pero molaba, ¿no? Hacer como eso de tirar y luego un chiste. Y que, tú, que, que así, ¿no? y tú. El gorrito, ¿no? ¿no? Pero, sí. Y me, me gustaba ese, ese día... Es el día especial de Navidad en Inglaterra y me encanta ese día. Eh, pero después pierde un poco de fuelle. Ya es como... Sí. Ya está. Ya, hasta, es hasta poco... la, la Nochevieja... Pero es que Nochevieja tampoco es nada así, a lo mejor un poco más de fiesta y eso, sí, pero... Más bien, no, no, no es una cena, es más bien salir y, y, sí. y, y pasarlo bien y claro. bailar un poco, ¿no? Pero sí. para la una... Típicamente, la vasta mayoría de la gente está en casa. ¿no? Claro, cuando vosotros entráis a casa, nosotros... No, eh, salimos, salimos más tarde. Aquí en España salimos a las 2, las 3, porque normalmente cenas con la familia, tomas las uvas, que es a las 12, y luego estás con la familia un rato. No te vas directamente con las uvas aquí. Estás sí. con la familia un rato, Ajá. bailas un rato, o lo que sea. Sí. O hablas, o la gente normalmente baila. Ajá. Porque pone... ...no sé, la radio o la televisión... ...y ponen como... Muy ...recuerdos tiempo, de claro, años... Sí. ...entonces la gente baila y luego no sé, a las dos o así... ...pues... Eh, ...se van... A, ...con los amigos a los bares... ...y estás toda la noche... ...de fiesta... ...pero es que los niños también... Uh -huh. ...o sea, hay gente que termina de cenar... ...y luego se va con los niños... ...a la plaza del pueblo... ...porque hay cosas, hay espectáculos... Por la noche, a la una de la madrugada o las dos ajá, ajá. Y hay gente con los niños, en la... porque los niños esa noche no duermen tan poco temprano y están con... Hay niños a las dos de la mañana en Nochevieja ¿No te sí. acuerdas tú sí, sí, de Sí, la... sí, sí, es que pero hace tanto que, que tú y yo no... Pero claro, ahora como no vivimos hace... en, un, en un pueblo ya... Ni siquiera, no vivimos, ni siquiera ¿no? tenemos un bar. Si tuviéramos un bar, por lo menos ya saldríamos verdad, un ya poco verdad. ya el año que viene, ah, sí o sí. Pero sí, ojalá, ojalá pudiera hacer como Nochebuena, Navidad Británica ¿no? Combinar todo, ¿no? Combinar. Oh, sí, la cena, la cena la Nochebuena, luego sí. la, el, la comida del 25, sí. joder, acabaríamos así. Pero mira, sí me gustan los los Christmas. Los Christmas porque aquí no hacemos Christmas las tarjetas las tarjetas dices. de navidad es que ah. se llaman Christmas también eh, aquí no hacemos Christmas no es muy común hay familias que harán Christmas sí pero no es típico no y en Inglaterra sí hay gente que tiene como toda la pared con Christmas así de <risa> que sí gordo? Aquí en España <risa> si tu familia no te ha felicitado durante las navidades sí eh, en Nochebuena dejas o... de hablar con ellos Estás, estás muy, muy, muy decepcionado. En Inglaterra, si no te han enviado un, un Christmas o una tarjeta, sí. también dejas de hablar con ellos. ¿no? Es como la religión de la sí. Navidad. ¿no? Una llamada y una tarjeta. Pero me, me acuerdo de ir a casa de mi suegra en Navidad y mi suegra siempre tenía la misma decoración para las tarjetas. Que mm. Era como una especie de, que se colgaba en la pared. Sí, sí, y sí y cuerdas, cuerdas, la... sí, sí, de, <risa> sí. Es que hay tantas, como, tantas, tarjetas. tenía Una pared entera de tarjetas. ¿Y te puedes tirar media hora leyendo tarjetas a ver de quién? Claro. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, me gusta no sé sí, si sí, sí, eh, siguen con, con esa tradición, no sé. En Inglaterra, supongo que sí. Perdón, solo llevas aquí cinco años. No creo que haya, no, pero... haya terminado <risa> Inglaterra. Yo Estos días no, no sé. Sí, pero eso sí me gusta. Sí, me, me gusta. Muy mm. bonito. Bueno, entonces, chicos... Quiero paséis muy bien durante estas fiestas. You have even uh, sung uh, a Christmas carol. Spanish Christmas carol. Oh. Ah, oh, Gordon A ver, a ver, um, which is the one that I like? Do you like the Chiquiritín? Ah, del Chiquiritín. No, ¿cómo it go? Ay del Chiquiritín, Chiquiritín. The problem I've got, right, just, just so it's clear, David Bowie was my idol when I was a kid, right? Not when I was a kid, when I was even older, and yeah, you know, but I kind of followed him. I know every word to every song, all of his lyrics, I learned them off by heart, okay? I haven't got a problem with learning lyrics, but when it comes to songs <laughs> like the Christmas ones, I only know one word. In each song, which I, I come in with that word words. <laughs> <Chiquiriquitín. laughs> That's you can, it. You can just I have to hum the rest. Mm hmm mm hmm mm hmm hmm hmm hmm you remember hmm do that song and hmm hmm hmm hmm say that hmm hmm hmm chicken chicken something? You remember that she, the hmm Yeah. Chicken tikka or something. Chicken like tikka, yeah, it was something funny they used to make up. Uh, yeah, dear me. Andrew's not has a nasty for you to sing a song. What a shame, Andrew. You've got you've to be joking. You've got to be joking. Andrew's always asking <laughs> for us to do stuff like that. Uh, hola, Andrew. Feliz Navidad. Bueno, chicos. Entonces, nos vamos. Pero que lo paséis muy bien y que vuestra Navidad. Eh, esté llena de, de, ¿De, de, de abrazos de amor de risas de tiempos muy muy bonitos exacto uh -huh. <risa> nada más que añadir <risa> todo perfecto os deseamos unas navidades espectaculares y nos vemos la semana que viene que ya será casi no, ya será será la noche vieja, la noche vieja chicos, así que disfrutad de esta semana de navidades vale nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.